Los estudiantes que realizan cursos de ebanistería en el Politécnico Vicente Aquilino Santo presentaron este martes sus trabajos finales. La presentación de los trabajos final de los estudiantes de ebanistería de nuestro centro de educación técnico profesional. Como tú podrás ver, es una presentación de cada trabajo que realizan los. La tre, los tres grados que tenemos acá del Politécnico. puede observar la terminación, son trabajos de terminación de primera y mi felicitación a los profesores que tenemos acá, acá, aquí al lado mío, más los estudiantes que son una expresión de las competencias que aprenden y que logran nuestros estudiantes en un año escolar aquí en el centro. Eh, los materiales que nosotros utilizamos, hay materiales digo, que son, han sido reciclados, eh, otros materiales eh, lo compran eh, estudiantes que hay trabajos que son de ellos, de sus familiares trabajo del personal del centro también, de, de miembros de acá del centro y algunos materiales míos Ha sido una experiencia muy agradable no esperaba estar en el Ministería, pero la verdad ha sido de mucho agrado para mí y he aprendido muchas cosas como podemos ver en cada cosa que hemos hecho bueno, esfuerzo sí hubo eh, cada una de las cada uno de los que nosotros construimos aquí nos costó esfuerzo, sacrificio, el tiempo que nosotros utilizamos, el tiempo que perdimos, que ganamos y todo el trabajo. Claro que vale la pena estar aquí con, con el Politécnico, de verdad es una gran experiencia que tenemos acá, que aprendimos. No mucho llegamos con la intención de estudiar ebanistería, sino que podemos ver que construyendo muebles y poder ah, tener esa experiencia que podemos adquirir nosotros fue muy bonito, de verdad. ¿Y en su noticiero regional, Robinson Palanco.